a pasear a diario. Es una actividad física que puedes hacer a cualquier edad y te ayudará a mantenerte vital. Empieza a tu ritmo. Camina con pasos cortos. Comienza caminando durante 5 minutos. Si no te sientes fatigado, ves aumentando 10 minutos más hasta llegar a caminar unos 30 minutos diarios. Descansa si te sientes fatigado o si notas molestias o dolor en alguna zona. No salgas a pasear en ayunas o inmediatamente después de comer. No olvides beber suficiente agua. Es preferible salir a caminar acompañado o también puedes salir a pasear al perro. Es importante incorporar el paseo a tus hábitos saludables diarios. En la medida de lo posible, pasea por un parque o en un entorno natural debes ir incrementando el esfuerzo poco a poco, así como la distancia del paseo cada día. Si te notas mareado, fatigado o si te duele el pecho al caminar, debes detenerte y descansar. Si los síntomas no ceden, debes acudir a un profesional sanitario. Usa un buen calzado, flexible y cómodo y ropa transpirable y adecuada a la época del año. Si paseas de día, usa una gorra o sombrero. Encuentra un lugar Agradable para pasear, te será más sencillo dar tus paseos si el entorno acompaña. Sal a pasear cada día, mejorarás tu vida. Apúntate al Club del Paseo, una iniciativa creada por el enfermero Xavier Gómez, que te incentivará a salir a pasear.